Hemos vuelto. Una vez más. Eh, ¿Qué vamos a jugar hoy? Como estáis viendo, vamos a jugar. Bueno, vamos vamos a jugar mi overlay. ¿Dónde está mi overlay? Ahí, espérate, espérate a la... A la... Y toda... Ahí está mi overlay. Toma, ya gracias, control. ¿Estáis viendo el overlay? Vamos a jugar hoy, siendo domingo también. Eh, y como podéis ver, hoy se puede apreciar el logo. Ahí está. Este soy yo. <ríe> Buenas tardes. Eh, ¿Qué vamos a jugar hoy? Bueno, lo estáis viendo en el título, así que no tiene mucho sentido intentar alargarlo más eh, Vamos a jugar a Matrix Matrix, el, el videojuego eh, ¿que ¿De qué va el videojuego de Matrix? Pues de Matrix, no os puedo decir más, porque sería spoiler, básicamente Entonces, eh, no le vamos a dar mucha más relevancia Y lo tenemos aquí, con sus aquí con sus cinemáticas de los años 2000 que tenían las pantallas de espera eh, Esta es la pantalla de carga Y vamos directamente pues, a, a iniciar una nueva partida, ¿no? Que de eso va. De eso va el asunto. Aquí tenemos una que ya habíamos creado, pero ha sido para hacer pruebas y demás. Así que vamos a sobreescribirla tal cual. Apenas la hemos, la hemos empezado. Y vamos a eh, ver qué nos depara. Estos son cinemáticas puras de Matrix. Eh, es, es Literalmente la película de Matrix, esta vez en videojuego. Y, y no mucho más O sea, hasta que nos den algo que hacer Vemos a Neo dormido Esta es la escena de inicio de la película, de hecho Y según lo que tengo entendido Van a aparecer también propias escenas de la película Tal cual eh, Así que habrá, que habrá que ver Qué nos depara esto Cinemáticas de los años 2000 De efectos 3D y cosas Y etc ¿Qué es esto? Ah, vale, guay eh, Nada, yo haciendo pruebas en el Twitch eh, Estáis viendo, como tal Cinemáticas, sin más no mucho, no mucho del otro mundo eh, Este juego requiere 512 megas de RAM Para funcionar, tal cual os lo digo Y Windows XP O sea, en plan, requisitos requeridos Los requisitos recomendados serán esos Y ahora es cuando Nos dejan elegir, tal y como nos hacen en la película, si queremos volver a la normalidad, a lo que es para nosotros la normalidad O salir del bucle y pues unirnos a lo que viene siendo Morfeo, aquí el personaje Y nos deja elegir cuál de las dos queremos y, y seleccionar directamente Lo gracioso es que tarda un poquito en aparecer el mensaje de selección, entonces yo he puesto lo haciendo así Y ahora es cuando te deja elegir la elección Efectivamente, la elección es mía. Eh, con la azul volvemos a la normalidad. Con la roja salimos de la mentira. Vamos a salir de la mentira. Y ahora es como dices: ¡Oh! La Matrix. Vaya, efectos. Soy Dito. Puedo convertirme en lo que quiera. Por ejemplo, soy Dito el Pokémon. Tal y como diría el personaje, estoy un poco bugueadito. Entre otros memes que se pueden hacer con el, con el nombre. Se nos crea una jaula alrededor, una especie de celda con barrotes. Y pues, se establecen puertas, básicamente. ¿Qué pasa? Que eh, lo que tenemos es un selector de dificultad, como tal. O sea, es algo para probar nuestra... Cómo, cómo nos desenvolvemos en el tema Y aquí es cuando yo quiero probar un poco los, los controles del juego Es decir, ahora nos van a soltar, eso es Y quiero ver si me deja pues cubrirme aquí, por ejemplo Eso es Sería lo guapo, ahí está Porque van a salir eh, Personajes a intentar eh, Reventarnos un poco con armas, sin armas, con cosas, sin cosas, pero van a intentar salir a reventarnos un poco Entonces le vamos a pegar, pegar, pegar más, pegar más, pegar más, pegar más, pegar más, pegar más, pegar más, pegar más, Cambiamos al otro, es un poco de spameo de botones, sí, sí que lo es Creo que con esto ya nos hemos librado de ellos, nos vamos a cubrir, una vez más Salen más bichos, bichos, yo llamando bichos a los policías, ¿sabes? Eh, pues ahora corremos, nos cubrimos, hay que, hay que esperar un poquito a que ellos avancen o algo, porque de otra manera... Lo tenemos un poquito difícil, la verdad. Eh, Puedo rodar con el control. Creo que voy a tener que salir. Epi, buen disparo, crack. Ah, ah, que, ah, que se rompe y yo sigo. Se rompe y yo sigo aquí. Qué guapo, ¿no? Qué guapo, ¿no? Puedes salir. Gracias. Si se rompe esto, yo sigo. Qué guapo. Qué gracioso, la verdad. Vale, nos pegamos con él, nos pegamos con él Pam, pam, pam, pam, pam Venga, crack, hasta mañana Me da su pistola Efectivamente la puedo usar Me cubro Vengo aquí y Lo que voy a hacer va a ser Dispararle Según salga Le acabo de dar No veo Ah, que no tengo, no tengo ángulo de disparo Qué guapo pues vamos a dejar de cubrirnos. Puedes darle directamente, porfa. Vale, y nos cubrimos otra vez. Que van a salirnos más, no os preocupéis. Ahora salen gente con más cosas aún. Super fumados. O sea, cada, cada cual va más fumado que la anterior. Como podéis observar. En plan, rodando a cámara lenta porque se cree muy guay el pavo. No, no, no, no, no. Esta con una sigue rota. Me voy a cubrir. Me cubro No tengo ya munición Y salimos A pelo A pelo puro A pelo puro Tenemos a tres pavos aquí Así que vamos a ir de uno en uno Porque por lo visto son respetuosos Y me respetan mientras revienta uno de los dos Entonces Vamos a 800 de ellos Esa es O por el otro Que no se lo, Como veis el otro me está, me está respetando Mientras eh, Ahí le he dado y ahí le voy a dar también Puedes... Ahí está, darle Eso es Otra vez Y... ¿Le puedo disparar mi der? ¿Le puedo, ¿Le puedo disparar mi der? Qué guapo Creo que lo he tirado al suelo ya Efectivamente Nos cubrimos Creo que vienen más Efectivamente No les iba por tiempo Arbosa Saludamos a los gamers ¡Buenas! ¡Buenas, Borja! Y eh, esto es lo que. Esto es, esto es básicamente la prueba de, de habilidad. O sea, no tiene mucho más. Lo que no entiendo es por qué no se, no se, no se regeneran las que necesito que se regeneren. Básicamente, en plan, me vendría bien que se si regenerasen estas. Puedes salir de aquí, eh, también. En plan, así como data, así como data. ¡Ey! Me al suelo. Joder, que no puedo Que le pillo, a, a, a decir que le tengo que pillar la espalda Me han tirado No me dejaba reaccionar, me han tirado Y te dice entonces eso Que qué dificultad puedes elegir Pues te dice Teniendo en cuenta hasta dónde has llegado Normal, o vamos a entrar al fácil Ole Porque quiero la historia Quiero ver cómo de bien se asemeja esto a la película No quiero que me empiecen a reventar gente Bichos, como digo yo ¿Que son policías? Sí, que para mí son bichos también. ¿Por qué? Porque son los malos. Y ahora es cuando me meten tal cual escenas de la película. Ni cinemáticas, ni animaciones, ni nada. Escenas de la película. Tal cual. Y la, la grulla, ahí está. Eh, es el primer videojuego retro que os traigo yo puramente. O sea, ha habido gente que os ha traído en, en el verano de 2021. Que os ha traído videojuegos retro, pero, pero no os he traído yo ninguno. Me han traído a mí algunos para probar. Aquí Borja Arbosa presenta en el chat. Ha traído la Nintendo 64, por poner un ejemplo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Él trajo la NES, él trajo la NES, trajo la NES. Eh, Se ha arreglado de momento que... La NES, efectivamente, la NES, la NES, la NES trajo Borja. Y... Y eso, así que ha habido bastante gente que ha traído videojuegos retro, pero es el primero que traigo yo. Los dos me los han traído a mí <risa> Para que yo los pruebe y yo me culturice Culturizando a un Gen Z, precisamente de ahí sale Y el, el logo aquí arriba presente Buscáis y tal gaming tan bonito que hay Ahora se ve bien, ahora se ve bien Ahora se va bien Creo creo que sí, vaya, tengo, tengo aquí abierto el Steam Prago <risa> Me encanta el hecho de que tengo el chat en, en tres zonas En plan, tengo pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3 No, de hecho 4, qué bonito 6 viewers de repente Podéis saludar, chavales, en el chat, no mordemos y aquí está la escena en la que tenemos que huir del agente Smith y sus secuaces, que son el... pero copiado Entonces nos dice lo que tenemos que hacer Pues vamos para allí, venimos, y tal y como hemos hecho en, la... en el tutorial, hay que cubrirse con el tabulador Eso es, nos cubrimos Entonces ellos van a ir al antiguo cubículo en el que estaba yo y van a ver a ver si estoy o no, o qué, con sus bugs de animación Ahí está, animaciones bugger No ven nada no puedo mover esto. Dice: Ve al final de la fila. Entonces, no sé a qué se refiere con el final de la fila. Creo que se refiere a donde está el de la izquierda del S. A donde va el de la izquierda, por donde acaba de pasar el de la izquierda. Entonces, creo que con. Ve al del final de la fila. Creo que se refiere a este. Vale, eso es. Le seguimos. Aquí está. Nos cubrimos. Uy, se para, ¿eh? De repente. ¿Qué más? ¿Qué más hay que hacer ahora? Venga Dímelo Hay que esperar Hay que esperar un poco más Vale, acabamos de ver Para romperla uno no hay que pulsar atrás Nos cubrimos Otra vez Eso es Esperamos Saluditos, saluditos Saluditos Y ahora habrá que muerse posiblemente donde estamos viendo al pavo aquel Al que se le ve el solo la cabeza Vale Más Vamos a esperar Ahí está, viene otro policía Y... ¿Quién nos ve? Ahí está la gente por el Hay que seguirle Vamos A salir por aquí ¿Nervioso, colega? Pues un poquito Ponte la pared del Asómate por la esquina y muévete cuando esté despejado Asomas por la esquina Espera, no es que no tienes los controles de movimiento para asomarte Eso es Puedo mirar así, eso es. Ahora es cuando tenemos que... Eh, salta desde detrás del cobertor usando los controles. ¿Vale? Entonces hacemos así. Ahí está. Ahí está. Ya nos hemos cubierto. Y ahora es cuando vamos hacia allí. Perfecto. Seguimos al personaje. Ahí está. Y nos cubrimos. ¿Ah, qué hice? Nada. Este Anderson es astuto o estúpido. Probablemente se haya encerrado en alguna habitación. Ya no me gustaría estar en su pellejo cuando los tipos de traje le echen el guante. Ah, que sí. Pues sí. Pues a mí tampoco, pero sí que lo estoy. Quédate aquí. Alguien se acerca desde el otro extremo de esta sala. Da la vuelta a la esquina y quédate junto al escritorio. Hay un archivo abierto detrás de su escritorio. Tom, ¿qué estás haciendo Ahí tengo que ponerme Eso es, nos cubrimos Nos cubrimos, que quiero Nos cubrimos Inchakmani Está mejor este juego que Matrix 4 Esperamos Supongo que se refería a ir hacia aquí Hay que seguir este pavo Aparentemente Será que ahora ya puedo mover el ratón Vale Este es el pavo al que tengo que seguir, básicamente Me encanta el hecho de que no se empana Aquí hay mazo cosas Mazos a los ordenadores y demás ¿Aquí puedo entrar? No, vale Es pasillo puro ¿con desea hablar? Tiene a, Eh, Efectivamente la, El tabulador que ya lo hemos usado Esto ya nos lo han dicho un momento, por favor. A ver, esperamos Ahí está Vale, golpear esa ratona. pista Golpear a un enemigo puede atontarlo temporalmente Corre a la oficina ¡No! ¡No, no, no, no, no! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! Vale Y... Cinemática la película de cual. A tu hay una ventana, hacia ella. Ventanita Al suelo Y ahora es cuando... Ahora es cuando hay que huir Pero de verdad Voy a ir al suelo. Supongo que tengo que ir por aquí. Va a ser por aquí, eso es. Radar obstáculos. el controles de movimiento hacia un saliente abierto para colgarte. Usar controles de movimiento para moverte por el saliente, eso es. Puedo. No era eso lo que quería hacer o sea, los controles de movimiento para elevarte No era eso lo que quería hacer Pero estoy dando para arriba y no va eh, Yo te puedo llevar El de Simpson hit and run oh, Recargar nivel ¿Se puede saber por qué no ha hecho lo que yo quería que hiciese? Plan, Le doy para arriba y no hace para arriba Juraría que sí Mira W S Ahora esto lo hace así Comprado, Lo compramos, vendido Que sí, que ya lo sé Esto es la cosa, es como Hace eso, vale A lo mejor es Usa con todo ese movimiento ¿Cómo? Ah, con el lateral ¿Por qué? Pues no lo sé ¿Vale? Nos movemos, nos movemos. Poquito, poquito, poquito, poquito, poquito, poquito, poquito, poquito. poquito ¡No! Para soltarte cuando estés colado de un saliente. Ah, vale, que tenemos que hacer eso. ¡Qué guay! Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Subir, guay. Pues subimos. Para agarrar a los salientes, eso es. ¿Vale? Todo guay. Vale, ¿y ahora qué... ¿Qué tengo que hacer? Mira qué guay, está bugueado, está bugueado Vale, ahora que tengo que hacer ¿Por aquí puedo ir? No Por aquí puedo ir tampoco Tendré que ir ¿Hacia aquí? Tiene mucha pinta de que sí, eh Vale, vamos de lado, vamos de lado, vamos de lado, de lado Y subimos ¿Cómo he subido antes? Ah, Tengo que pulsar a la vez. El lateral. Y el no sé exactamente a dónde tengo que ir, la verdad. Esto está en verde así que voy a subir aquí. Puedo. Usa tu bronce para activar objetos. Vale. Para arriba. Uh. Los controles de eso ya lo tengo. Guay, ¿y ahora qué? Es como, ¿vale? Muy Ah, tenía que hacer eso, qué guapo Qué guapo también Es Matrix, así que si me caigo al suelo no pasa nada John Wick Aquí nah, Ah, qué guay Mira cómo me voy a posiblemente morir Y se la suda A ver, ¿dónde está este pavo? Que le voy a reventar el orto Al suelo, hermano ¿Ya te has muerto? Vale, cáete. ¡A que te tira ¡Eh, ¡Ey, ey, le puedo tirar, le puedo tirar! ¡Le tiramos, le tiramos! ¡Le tiramos, gente, le tiramos! Al suelo ¡Hala! para arriba Para arriba Para arriba Que si tengo que ir por aquí, no lo sé ¿Me importa? Tampoco Para arriba Para arriba, gente ¿Para arriba? ¿Para arriba? Uh Vale Puedo hacer esto Soy, soy, soy Neo ¡Pam! Hostia, al puto límite Sí ¿Que puedo empujar a este pavo? También Al suelo Si, si solo le he mirado O sea, literalmente le he mirado Ven aquí. Ven aquí, cracketez destrozo, ven. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Eso era un poli? ¿Quién es usted? Eh, tengo que usar esto. Sí, ca. Ah, no, firmático. Arriba, va. Solo necesito llegar al tejado. Eh, claro, claro, se encuentra bien, amigo. Arriba. <risa> ya, claro, ahí se la suda, así me gusta. Así me gusta. Más más gente, sí. ¡Venga! ¡Matrix! No No Nunca ¿Me va a disparar? ¿Me va, ¿Me va a disparar si hago esto? No, no me dispara, ¿verdad? O sea no, no me dispara Qué guay vas a cargar, Que no me disparas ¿Qué, qué, qué está aquí? Va, va, va Para va adentro, para va adentro, para adentro Para adentro, para adentro, adentro, adentro ¡No! Salta, Salta. Ah, vale Pues ala Para abajo Para arriba Fuego, Fuego. Pues no me para disparado, no cristo Ya estoy en el tejado En plan ¿No, no, ¿no subo aquí? Vale, pues bajamos. Simplecito, simplecito todo. ¿Ca dónde coño tengo que ir ahora? Pues esa es una excelente pregunta. Entra en el edificio y consigo bajar a la planta. ¡Qué guay! He subido para bajar. Entra en el edificio, pues vamos a entrar. Tabulador, que estoy empujando la puerta, coño. Animación ¿AU? Diría AU, pero es que. Perdona, perdona. ¡Eh, eh, eh, eh, eh, os calmáis! ¡Os calmáis! ¡Os calmáis! ¡Os calmáis! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que te calmas, que te calmas, que te calmas tú también. Corremos, corremos. No puedo correr. Ah, cinemática. Es cinemática pura y dura. Pégale. Ah, ahora la puerta está cerrada por, por arte de magia, no sé. Ya ha desaparecido la gente. Qué guay. Está por aquí Disparecen... <risa> <risa> Qué guapo. Vale, para adentro. Para adentro, chavales. Venga. Punto de guardado, lo habéis visto ¿Hay gente? Que es mi pregunta No tienen pinta de haber nadie ¿Y aquí hay gente? Usa retorno para empujar a los policías Pero eso no les impedirá atacar, claro You are here, gracias Gracias Entonces, la cosa está en Podemos optar la vía del sigilo O podemos optar la vía del... De Corre y que le den. Eh. Stairs down, sí, pero ¿por dónde? ¿Por ahí? No, no están ahí. ¿Dónde están? Si no me equivoco, están por ahí. Venga. Pues si las escaleras están aquí, ¿cómo coño vas a bajar por ahí? Tabulación ocúltate de tus enemigos, para paraíso, objetos usados como cobertura Porque ya lo sé, coño Que lo de la tabulación me lo han dicho 400 veces Y esto es otro check down, creo Cada, cada planta superada Pues va mejor que el ciberpunk Grande, <risas> Keanu Aquí no tengo mapita de por dónde ir Ah, no, tengo que ir por aquí ¿Puedo bajar directamente? Sí Ha dicho que tengo que bajar la planta baja, así que ¿Y ¿Me va a salir alguien por las puertas? Antes o después ¿Qué coño pone ahí? ¿Qué pone? Stairway close. Me cago en tu puta desgracia Conclusión Que la planta 12 tengo que entrar Guay Pues sale para adentro Que espacio Para cercarte por sorpresa A los enemigos Entiendo que Los enemigos están aquí Entiendo que la secretaria Tampoco me va a delatar No, porque Cortana Tal y como pone ahí Es maja Guay Puedo usar el ascensor no Porque para qué vas a usar el ascensor El pavo tiene que ir al baño Guay A ver, ¿para dónde va? Uno para allí, el otro para allí Ese entra El otro se va para afuera Y yo tengo que ir a las escaleras Y no sé dónde coño están las escaleras va, va. Bueno, cubículos Mi favorito Vale, las escaleras están allí al fondo a entrar aquí Déjame en paz Entrar aquí Entra, entra, entra ¿Aquí el qué coño hace? A ver, este está aquí dando la vuelta ¿Y aquel qué coño está haciendo? Un poco Más que nada porque me van a matar ¿Cómo sigo así? Vale, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Para abajo ¿Hay gente aquí? No, escaleras Va, va, va, let's go, let's go, let's go Abajo más escaleras Cerramos puerta Nivel completado Vale Seguimos bajando Venga Que no voy a entrar Que tampoco voy a entrar Que tampoco voy a entrar Como me vuelvan a cerrar las escaleras los mato O como me salga alguien también lo mato Nada, 6 Me cago en vuestra puta desgracia En la 6 hay que entrar otra vez Vale Tabulador, venga, para adentro Punto de control, guay ¿Dónde estamos? No lo sé ¿Sala de servidores? Qué guapo Ah, no, vale, cinemática ¡Eh! ¿Me cago en tu vida y media? Capullo de mierda Los agentes son extremadamente peligrosos Tu única opción es subir corriendo Qué guapo Pues a correr ¿Qué para dónde hay que correr? Pues no lo sé Porque esto es un laberinto Y me acaban de pillar Vale eh. Ah, qué guay Esto es un laberinto Entonces Como te equivoques Estás jodido ¿Puedo entrar por aquí? No Pues a correr ¡No! Más agentes no Que os den No, que os den Salgo por aquí Corre Corre más Corre más Corre más ¡Oye! Me cago en tu vida y media A veces son bastante tontorrones No, sí ya lo sé El problema es que no me dejan en paz ¡Abajo! ¡Va, va, va, va! Me está siguiendo Eh, los he bugueado contra una escalera ¡Qué guapo! Número 3 Como vuelve a estar cerrada la planta número 1 Les voy a romper el orto de una manera importante Tengo que ir a la baja, no a la 1 Efectivamente, aquí A correr No sé, no sé qué, perdona No sé qué, perdona No sé, me cago en tu vida y media ¡Suéltame! Suelte ¡Que me sueltes, coño! Quita. No Quieto, no, es mi mejor respuesta Oye, déjame en paz Yo solo quiero correr Yo solo quiero correr ¡Eh, una moto! ¡Oye, tú! ¡Corre! Ah, y ahora de repente no hay nadie detrás, qué guay Tiene cuatro polígonos como brazo Agradezco Agradezco Venga, a correr, mi mejor respuesta era quieto, no Si no os gusta esa respuesta, pues os jodéis Morfeo Magia uh. Madre, de no conejo El han hecho videojuego, no sé cómo sabía a dónde tenía que ir Corrección, no sabía a dónde tenía que ir Yo me he puesto a correr y a donde fuese Y ya está, literalmente o sea, ca no sé por qué suelo tener ese tipo de suerte en los videojuegos En plan, te dicen, busca la salida y yo corro y, y aparece En plan, si la voy buscando, no la voy a encontrar Pero si estoy corriendo, aparece No sé cómo ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guay! ¡Matrix! ¿Cómo romperte la cabeza en medio de segundo? ¡Matrix! El, ah, el, bus, el, bus, el Jack, pero grande Estos son cinemáticas del juego Si no lo habéis visto, se estáis haciendo un spoiler potente Lo malo de este juego es que Si no has visto las películas recientemente, no te enteras de nada No solo si no has visto las pelis recientemente, no te de nada Sino que te hace un spoiler importante Boom. La chica del vestido rojo Una referencia también del juego potar intento decirte que cuando estés listo puedes hacer lo que quieras no puedo hacer lo que quieras, básicamente lo necesitarás. by the way eh, Indy Chapman lo conoces tú Íñigo es Isma. no sé quién es Isma ¡Ya puedes censurar eso! <risas> ¡Eh! ¡Que ahora soy ninja! Bienvenido a mi mundo neo. ¿Qué tal la señal? Está, está Un poco alta. ¿Mejor ahora? ¿Mejor ahora? ¡Lego Ninjago! ¿Dónde estoy? Esto, amigo, es una serie de simulaciones de entrenamiento Qué de combate. ¿Esto va a enseñarme Kung Fu? Sí Funciona como el tutorial de un videojuego Aún sigues pensando que eres el jugador definitivo, ¿verdad? Funciona como el tutorial de un videojuego ¿Ves a ese guardia? Elimínalo silenciosamente para que los otros no se den cuenta ¿Quieres que lo mate? No es real Imagina Mátalo. Acércate a un amigo por detrás y usa ratón 2 Pero estoy haciendo ruido ¡Oh! Literalmente le da un botón ¿Dónde está la trampilla? Si recibes demasiado daño, del Dicen que uses la trampilla para llegar al siguiente nivel Ahí pone el lower level, así que vamos para el lower level Ah, que la trampilla está ahí, vale, guay eh, Y sí, efectivamente esto funciona ¿Eh, ¿Esto? Keep out ball, lower level para allá Pues vamos a lower level, venga Si recibo suficiente daño me desenchufan Guay Eh... Cómo... No sé cómo usar usa los controles de la cámara para ganar Por ahora sigue practicando eliminaciones silenciosas Sigo practicando eliminaciones silenciosas La verdad, yo hago ruido corriendo ¿Cómo puede ser que no me escuche? Pues no lo sé No lo sé, pero es básicamente uno menos hay otro, sí que hay otro, sí. Otro fuera. Oye, hacemos silencios silenciosos, pues hacemos eliminaciones silenciosas. O sea, a mí lo que me manden. Les he dado a esos soldados una combinación de ataque. Ahora es un buen momento para atravesar los golpes de los enemigos con los tuyos. Combo de golpes? Ratón 1, clic normal, Tres veces. 1, 2, 3. Pista, reacciona un montón de cuándo Un combo de tres golpes puede atravesar el combo de dos golpes de un enemigo. No sé exactamente lo que significa eso. Pero creo que el parry también sirve. Uno, uno, dos, tres. Fuera. Uno, uno, dos, tres, fuera. Y. Hay que romper cajas. Contrata que si un amigo se con un puñetazo a una patada, usa ratón 1 para bloquear y responder con tus combos. Parry Vale, eso no lo he visto, lo que ha dicho. Eh, aquí no entiendo que hay, no creo que haya nada. ¡Eh! Un, dos, tres. Un, dos, dos, tres. Ahí está. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Fuera. Creo. Usa ratones para a un amigo Luego mueve rápidamente los controles de movimiento hacia tu adversario Los controles de movimiento Ah Vale A ver, dale, dale, dale, dale Hostia Qué guay Estoy intentando romper las cajas ¡Eh! ¿Cómo que rojo? Me dice que le dé rápidamente pues al ratón no, no, pues le doy Vale, solucionado ¿Estás muerto ya? Sí No sé muy bien de qué coño iba el tema de los ataques Pero bueno, cositas ¡Pam! Ah, qué guay No puedo rodar sobre ella, pero puedo hacer eso eh, no sé muy bien lo que estoy haciendo, la verdad. Pero bueno, vamos a intentarlo. Te No, me gusta más la mía, porque soy un pro player y ellos no. Eh, buena. Si Guay ¿Puedo hacer eso? La... Ah, se, se agacha automáticamente, no sé por qué, pero se agacha automáticamente. Creo que es literalmente sin hacer ruido. Responde a los lanzamientos. Si uno intenta lanzarte, usa ratón 1 para contraatacar. Vale. básicamente si espalda. Yo colar, ya me he colado. Ahora que se lance la arma no, no es cosa mía. ¿Mira? ¿Mira? ¿Qué juego de pies? De ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Dale, Keanu! ¡Dale, Keanu! ¡Dale, Keanu! ¡Venga, venga, venga, venga, venga! Venga! ¡Qué juego de pies! Venga, hazme el juego de pies, hazmelo, hazmelo, hazmelo. ¡Ah! ¡Qué bonito! Deja de hacer ruido, coña. A ver, ¿para dónde voy? ¿Para allá? Para allá. Ahora tengo un arma. Qué guay. No se me da bien controlar las armas porque son tercera persona. Eh, salimos. Es quería, quería hacer el ataque silencioso. Quería hacer el ataque silencioso. Déjame. Déjame hacer el silencioso. Déjame hacer el ataque silencioso. Hiperataque. Ratón 2, ratón 1. ráfaga de ataques. Ratón 2, usa rápidamente ratón 1. Joder, que estos son combos del Mortal Kombat. Joder. Uno fuera. Y el que me interesa neutralizar es el del fondo Porque es el que más peligroso es ¿He hecho ruido? ¿Me han escuchado? No, porque están sordos Guay Todo esto fuera Y... Todo esto fuera ¡Ya está! ¿Para qué? ¿Para qué hacer combos? ¿Para qué hacer nada? ¿Para qué? Dame mi arma Completo la misión para desbloquear Vale eh, Mi arma de bonificación ¿Dónde coño está? Lo quemado no creo que sea el arma de bonificación ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Puedes cogerlo? ¿Puedes coger lo que sea esto? ¿Puedes cogerlo? ¿Puedes cogerlo? Le he dado al devolador. El volador hace eso ¿Puedes... Que no quiero que te pongas a hacer pasos de baile ahora Pues nada, no quiero cogerlo Guay eh, pues nada, hay que subir Así que venimos aquí eh, aquí hay una puerta muy bonita ¿Esto esto tiene algo? No De hecho, cuando se rompe, ni siquiera se rompe de verdad ¿Ves? No se rompe de verdad Se hace así ya está eh, ¿Tú creías que me iba a caer yo, eh? Creías que me iba a caer yo, eh? Pues no, no me caío Vale Aquí no hay nada a la derecha Uy Uy Fuego Me querían trolear, ¿eh? Usa barra espaciadora y luego... No, no, no ¿Puedo hacer? ¡Oh! <risas> one more combo, one more combo. Venga, al suelo, hermano ¿Puedes romper la caja? Gracias Que no sirve para nada, ya, pero... Bueno. Ay, ay. Y para arriba ¿Algo peligroso? No Pues vamos para allá Punto de control Guay chi. El arma de Ah está Ahora me la da Las armas corporadas Permiten nuevos ataques Y aumentan el daño causado Hombre, pues es un poco lógico, ¿no? Se romperán con el uso Sin embargo, algunas armas Tienen una duración Y de un poder de ataque mejorados Guay Eh... Cositas de las armas You know Aquí hay gente Bien, Neo. Para el gran final. ¡Ay, qué puto miedo! ¿Cómo que gran final? ¿A mí de qué me hablas? ¡Hostia! Es un palo, ¿verdad? Pensaba que era una espada, pero es un palo Es un palo Qué gran final, qué miedo me da Toma ¿Qué? ¿Por qué hay pinchos? ¿Qué? ¿Qué es? ¡Eh! ¿Perdona? ¿Me ha puesto 800 personas? ¡Anda y vete a tu casa! Si ¿Sí hay 800! ¡A spamear! Que hay 800! ¡Dos, tres, cuatro, ocho! ¡Venga! Comienza los controles de movimiento los controles, para, eh, los controles de movimiento y los ataques para realizar un un Fuera de arena, un bloqueo Pff. Ataques de uno no a ratón dos para aturdir a un enemigo Luego usa los controles de movimiento para apuntar hacia otro enemigo Y usar ratón 2 y luego ratón 1 para atacar a los dos enemigos a la vez ¡Claro! Porque yo soy Jesucristo Le he dado al ratón 2. Vamos, vamos a empezar porque le he dado al ratón 2, Pero no me ha hecho ni caso Guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay Guay, guay también, guay también Guay también, guay también, guay también, guay también, guay también ¡Cáete! Tres fuera Siguiente Joder, ¿Qué me ha, no sé qué coño me ha hecho. Van a aparecer. Ah, que soy un gran mayor de conciencia Indicador de focas, extendido a Ah, guay. Foco, usa mayúsculas L. Shift, el izquierdo. Golpea más fuerte, salta más alto y muévete más rápido. Combinando el fuego con tus habilidades. Guay. Más gente, ¿verdad? Shh. Venga, ahora son pro. Pro gamers. Usa el foco, consume energía del indicador del foco Ten cuidado de algunos ataques y acciones consumen más foco que otros Vale, yo como tal solo spam R1, así que... Le el indicador de foco Pista, derrota a un enemigo en combate para conseguir más foco Vale Venga Fuera ¿Puedes, ¿Puedes darle? Gracias Joder, que se ataca más rápido Una, dos, tres, cuatro, ocho, cinco, seis R2 Ahí está Le tirado a Narnia Más otra vez al inicio, venga, más. Mis cuatro otra vez. Al recorrer el camino elegido llegar a nivel superior, se concibe hasta que hagas mayores diferencias de foco. Esto, esto es mucha info para mí, ¿verdad, eh? ¿Vale? ¡Se me ha roto el arma! ¡Se me ha roto el arma! ¿Puedes, puedes darla a él? Blanc, porfa. Fuera, Ala, al suelo, se me ha roto, se me ha roto el palo Ya, ¿otra vez? Joder, no se cansan, ¿eh? El extremo izquierdo del indicador del foco almacena tu... Literalmente me están metiendo más rondas para darle más a esto O sea, esto, esto se está alargando excesivamente Extremo izquierdo del indicador del foco almacena tu reserva de foco Esta reserva se regenera hasta un punto determinado ¿Vale? Si agotas tu reserva, tendrás que esperar hasta que empiece a recagar para poder acumular el, usar el foco de nuevo Pero si no sé es que ni lo que es, que no le he dado todavía Ah, vale. Esto es, esto es lo que. Eso es lo que dura. Eso es lo que dura. Fuera. Pues voy a hacer los R2, porque son muy útiles. Venga, uno fuera. Uno fuera. ¿Otro fuera? Fuera. Como me lo hago otra vez. Me cago en mi vida. Qué pesado, de verdad. Y pero ataque con foco. ¡Pero si no tengo foco! ¡No tengo! ¡No me queda! Mayus izquierdo con ratón 2, ratón 1. Esto es excesivo, de verdad, que haga esto en videojuegos es muy malo, o sea, pero muy malo, porque es como te está intentando enseñar todos los combos que no te sirve de nada, porque verdaderamente no te sirve de nada, porque esto no es una situación real, te está poniendo todo el rato la misma situación, no es útil, y te está poniendo todos los combos, de los que no te vas a acordar ni para atrás, o sea, que vas a, tener, vas a acabar teniendo que buscar un sheet de codes... De qué hace cada personaje Esto en el Mortal Kombat 11 Lo que se hace Es ponerte en, la, en los ajustes a los controles Una página De todos tus posibles combos Eso está guay Que me pongan los combos ahora No me sirve de nada Rafa, data, desconvoco Mayúsculas, ratón, dos, usa rápidamente Es que no, no tiene sentido No tiene sentido aún. O sea, eso, eso es obvio Eso ya lo tienes que pensar tú Se te tiene que ocurrir a ti Ah, Master Saiyajin Y ya no tengo arma Uf. Guay Y no lo voy a usar Que eso es lo gracioso Es que no voy a usar Lo que me han dicho Voy a usar lo que yo crea que es útil y para adelante. Mira, ya está. ¡Eh! Hey, te calmas, te calmas, te calmas, hermano, te calmas. Venga, qué hostia me ha dado. ¿Puedes, puedes, puedes, por favor, darle? ¿Puedes darle? ¿Puedes? Joder. Qué puto asco. Joder. Que no me deja, que no me deja hacer nada, que no me deja literalmente hacer nada, o sea, que no me deja hacer nada. Me está clavando como si yo no puedo hacer literalmente nada, o sea. Mira, él menos está, él menos está comiendo todos y yo no puedo mirar nada. Que no, que no, que no puedo, que no puedo. Oh. Pégale, pégale, pégale, pégale, pégale Fuera ¿Puedes? No, no puedes, no puedes ¿Cuánto tengo? ¿Tengo foco? Tengo foco, tengo foco, tengo foco Tengo foco, no es suficiente Me voy al suelo Que no puedo hacer nada, que no puedo hacer nada ¿Eh? ¿Vosotros veis el pixel de vida que me queda? Porque yo no ¿Vosotros veis el pixel de vida que me queda? Porque yo no o sea, no tengo vida Literalmente no tengo No entiendo No entiendo cómo no me he muerto A lo mejor no me deja morir, no lo sé Pero no entiendo cómo no me he muerto He hecho el control Me dice al final Puedes usar control Mira, hace una rueda y yo Guay Me podrías haber dicho antes Cuando me estaba reventando este pavo Por ejemplo A ver Eh Eh Para espaciador comenzar. comenzar El camino de, de Neo, foco Guay Entrar es seleccionar, para espaciador es comenzar ¿Qué? ¿Cómo decís golpes? Despegue 360 con focos ¿Qué es lo que ha aprendido? Mmm no Esto es aprender a hacer cosas, creo eh, Esto es el foco El camino de Neo, foco Esto es lo que hemos aprendido El foco, vale eh, No entiendo eh, ¿Cómo de cuatro golpes? Vamos a probar, por ejemplo No me dejas seleccionar Vamos a darle espacio a comenzar Yo, qué. Yo no entiendo muy bien de qué va esto La plantación aquí de marihuana está bonita No sé quién se está enriqueciendo con esto, pero está bonito Ole Ahora estoy tuneado Ah, que sí Vale es el mismo No Y el malo está ahí No me interesa ir a por el malo Él tiene arma, yo no Sí, corrección sí que tengo Es que me lo dice ahora O sea, es que me lo dice ahora el, el control izquierda que es un botón Uno, un botón Me lo dice ahora Y antes me ha empezado a spamear Combos que no me servían de nada Cuando esto literalmente Hace... Hace literalmente esto O sea, hace, coño no Cuando estás en combate, hace, da una vuelta Alrededor del personaje, se pone detrás y es como ¿Me lo enseñas ahora? Ahora Ahora me lo enseña Qué gracioso Una tinaja, venga, ¿hay algo aquí? Ah, qué guapo, pues esto es foco Qué guay eh, ¿Hay más manos en la casa o no? ¿Se puede entrar a la casa o no? Qué guay una casa en la que no puedo entrar. Pues nada solo. Gracias. Y no puedo ni correr. Acabo de gastar foco porque sí. Te han tanqueado a ti. Te han sumonado porque sí. No porque yo lo haya querido. ¿Qué? Eh qué guapo no. Eh, adoro, adoro, adoro, adoro Me gusta, me gusta mucho el combate de espada Hostia, eso es a la comida ¿eh? No, no, no, no, control, control, control No sé qué coño he hecho, pero le he destrozado Au, au, au Au, diría que au Dios Le estoy reventando Me flipa la puta katana Sí, un golpe el que te voy a reventar yo, hermano un Golpe el que te voy a clavar yo Un clavar de conciencia. ¡Vamos! la especiales por cada. Combo de cuatro golpes eh, Ahora en vez de tres puedo clavar cuatro Guay eh, Usa... Es que es lo mismo esto, los combos no me sirven eh, Con un combo de golpes para liberar poderosos ataques y lanzamientos Vas a venir si estás atontado, usa si estás atontado, atontado está este, que cree que me va a ganar. Eh. O usa tal. el movimiento por saltarte y moverte? ¡Eh! ¿A dónde me llevas? No, no, no, no, no, no. Control, control, control, control, control. Le estoy dando. Le he dado, le he dado. Ah, pues. Joder que sí le he dado, joder que sí le he dado. Como que se lo he clavado. Como que se lo he clavado. Como que se lo he clavado, hermano. Como que se lo he clavado. Como que le acabo de destrozar el orto. ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro golpe! ¡Otro! ¡Otro! ¡Más! ¡Si estás muerto ya! ¡Muere! ¿Si estás muerto ya? Si no te queda vida ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Ha volado! ¿Pero dónde coño va? ¡Si está muerto! ¿Qué, qué te ríes? Si te he matado Hola, hola pava Uy, ¿tú quién coño eres? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? ¿Qué haces aquí? Para ser duro le he reventado. ¡No tienen sentido! ¡Las conversaciones de este juego! ¡No tienen sentido! Control es control este momento cuando el enemigo te golpea para esquivar el ataque. Si lo haces correctamente, tu enemigo quedará desorientado durante unos instantes. Vale. Golpea con rapidez. Guay. ¿Qué le doy a esta, coño. Venga, dale más fuerte. Dale más fuerte. Dale más fuerte. Dale más fuerte. Dale más fuerte. Dale más fuerte. <risas> control, ¿qué decías? Dios. ¿Qué tajo le he pegado? De hecho, sí es Trinity. Perdona Prueba con el feo, qué guapo Eh, eh, te calmas, te calmas, te calmas ¿Dónde está mi espada? ¡Se me ha querido la espada! ¡No tengo espada! ¡No es justo, no es justo, no es justo! ¡Dame, dame mi espada dame mi, espada, dame mi puta espada, dame mi puta espada, dame mi puta espada! ¡Control, control, control, control! Este no es, este no es, ¿verdad? ¡Eh! Este no es, no, este no es, creo O si, sí, sí que es No lo sé, no sé si es el de verdad o no Si ¿Sí que era Pero pues si yo no tengo espada ya ¿Cuántos más va a crear? Joder, joder Que, que tengo ocho encima, coño Pégala todo, pégala todo, pégala todo Pégala todo, pégala todo. coño ¡Que tengo 800! ¡Eh! ¡Dame una espada! ¡Dame una espada! ¡No, no, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! corre Coge la espada! coge la espada! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? es su hermano? ¿Ahora qué es su hermano? ¿Ahora qué es su hermano? ¡Venga! ¡A tu casa! ¡A correr! ¡Oye! ¡Me ha esquivado el foco! ¡Qué capullo! Au, au, au, au, au, mucho au Mucho au Pégale Dios, ratón uno Venga, venga, venga, venga Venga, a tu casa ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices de imprudente? ¿Pesado? Otra vez no, tío Joder Y todo el puto rato lo mismo Hasta que me maten No, normal que no puedas O sea, ¿quién coño podría? ¿Quién coño sí que podría? ¡Dios! You are dead Fuera Joder, puedes... Pégale ahí Perdona, perdona Perdona, pégale Pégale, pégale, pégale, pégale Va, va, va, va Le he matado, ¿no? Sí, juraría que sí si sí, ese se le ha matado Pero puedes morirte ¿Por qué les queda un pixel de vida y no mueren? ¿Qué tipo de buje es ese? No entiendo ¿Puedes morirte ya? Me he quedado sin espada ¡Au! Eso, eso, eso está bonito eh. Ese tajo está bonito Venga Se te va la Matrix, hermano Se te va Te quedas sin ella, la pierde Al suelo Qué guay ¿Qué coño voy a meter afilado? Si la acabo de perder Por uso Otra vez no, ¿verdad? Otra, otra vez ya no Se acabó Bonita cinemática Bonitas plantas Bugs Muchos bugs Qué guapo Es, es literalmente esto el juego, en serio En plan Ir haciendo pre... Swip. Tiene muchísima pinta y he completado 2. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más para terminar esta. O sea que son 11 en total. Y tengo 11. Aquí tengo 5. O sea, llevamos 22, 27. Y aquí tengo 7, 34. 34 veces hacer esto. En plan, en cada zona entiendo que será más difícil o lo que sea Y te, literalmente enseñarte todo el rato Cada combo que puedes hacer Y cada cosa que puedes hacer ¿En serio? Es, es esto el camino de Neo En plan, ya está, no tiene más Me parece un poco penoso, la verdad Me parece un poco muy penoso O sea Vamos a probar uno más pero es que es muy triste Con lo que podrían haber hecho Sí que es verdad que con los videojuegos suele pasar eso Pero es que me parece muy triste Muy triste Espada Pero es que esto ya me lo has dicho Pero es que esto ya me lo has dicho ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Sí, yo voy ahí ¿Y ahora qué hago? ¿Qué? Atraviesa las paredes ¿Cómo? Ah, lo lógico. Me enfoca a ir tanto hacia allí. En plan, no hace falta que pienses hacia dónde tienes que ir. ¿Qué? ¿Tú quién coño eres? Fuera. Fuera. ¿Me importa hacia si dónde no vaya? No. Venga. Carrera por pared con foco. ¿Qué? ¿Qué? A ver, espíritu de mierda, que te rompo el orto, hermano. ¿Qué hago en la. ¿Por qué coño andan a puerta? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cállate Pesado Hay puertas a la derecha Y no sé a dónde coño llevan Ah, todo el rato al mismo sitio Qué guay Ah, era eso Que no es lo que he hecho antes A que te destrozo el orto Que me, que me estampo No me hace falta Si no me hace falta Que pues ni correr por la pared ¿Quién coño? ¿Eh? ¿Qué son estos bichos? ¿Quién es? Sí, tú muy guay. ¡Ah! ¡Cinco! ¿Qué pasa? Japonés. Loco. Usa las dos para aturdir al enemigo. Pero si es que ya lo sé. Pero es que esto ya me lo ha dicho. Pero Es que esto ya me lo ha dicho. Pero si he usado el. He usado el foco, coño. ¡Ah! ¡Qué buen combo! ¡Dios! ¡Buena hostia! ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Puedes? Control, control, control, control, control, control Ya ¿Esto qué es? Que te meto un, que te meto un tajo, tío El arma no se sé queda cuánto se gasta, también te digo Pero bueno eh, una de las dos Chat, elegir, derecha, izquierda Derecha, izquierda Izquierda la pastilla roja, la de la verdad... Bla, bla, bla... Derecha, azul... No sé qué... Venga, va... Decid... ¿Izquierda o derecha? ¿Alguien? Izquierda. izquierda... Pues izquierda, vamos... Pues daba lo mismo... Pues... Me da que tengo que entrar aquí... Ya que hay más gente... Qué guay... Joder, que si hay más gente... Venga, pavo... Hasta luego... Hasta luego... Venga, venga, venga Wombo Combo Se te ha caído Qué bonito, ¿verdad? Eh, luz Luz, luz que se buguea al suelo Nah, guay eh, pues ahora que ir para allí Supongo Me gusta el choqueabra en japonés Brutal Simplemente brillante Control Venga ¡Dios! ¡Womo, como! como! Venga, me gusta hacer eso porque es en plan Desorientas y encima luego le pegas una hostia que pues, Es bastante potente En plan Venga, ahí está, ahí está ¡No, no, no! ¡Control, control, control! Le estoy destrozando un poco, un poquito mucho Solo un poquito mucho Sí Cosas, cosas No sé qué era eso No te mueras, tío ¿Qué haces? ¿Por qué te mueres? No te mueras No te mueras ¡Boom! Aprendemos habilidad Guay eh, Golpe mortal Shift, ratón para cargar y suelta Para lanzar un ataque de devastador, no me gusta no me gusta, precisamente por eso Porque serás vulnerable, no me gusta Ya de por eso ser vulnerable sin hacer todo eso Vale, eh... Como tal lo que decía, esto era que tenía que encontrar una salida ¡Eh! No, no, si me he dado cuenta ya si me... Ah, se está viendo abajo, pero a ti te la suda Tú lo único que quieres es matarme, qué guapo, qué guapo Vete a la mierda, hermano, o sea Cáete al suelo, coño venga Eh, oye Pared, venga, ahí, me da igual Joder, dejadme en paz no te, Es que pase lo que pase no te mueras No, pero me, me, me spawnean cuatro bichos Cuatro, cuatro, eh, no uno, no dos, no tres Y no cuatro, o sea, no, no uno y no, no tres Cuatro, cinco, ocho, seis Cuarenta y nueve, venga, ya Ya Pues sácame Hermano, me queda un cuarto de vida Menos Mucho menos ¿Ya? De no que el Yo tampoco ¡Tío! Estoy jodido Me queda menos de una quinta parte de la vida Ah, sí, sí Pam Full vida Cuidado con los enemigos No, si quieres Si quieres les voy a pedir un abrazo No te jode Voy por abajo Voy por arriba Voy por el puente Creo que lo lógico es ir por el puente, sí Atándose los controles de movimiento Es que es lo que hago Si es que es el que más me gusta Venga, mira, pam, pa, pa, pa, pa. Si sí es el que más me gusta, coño. Espérate, espérate para atrás, espérate para atrás. ¡Pam! ¡Pam! ¡Dios! ¡Pam! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Venga al suelo! ¿Pueden, ¿pueden morirse ya? Que no se mueren ni queriendo, hermano O sea Ah, y encima me parece más Qué guapo Muérete, coño Yo voy por el blanco Porque tiene pinta de que es el más duro Básicamente Ah, qué guapo Me he quedado sin Fuera Venga ¿Otro? ¿Otro? Me encanta hacer eso <ríe> Me encanta hacer eso Adoro hacer eso <ríe> Adoro hacer esto R2 Es básicamente Ratón secundario y ratón principal Adoro hacer esto Au, oye tú, eso no vale Au, control, control, control, control, control ¡Eh! ¡Déjame en paz Y ratón 1 Pum, cállate, dámelo, dámelo, ahí está Eh, eh, qué buena voltreta. Más Amigo, mío has Amigo mío has nacido nacido para esto. Qué pesados, de verdad Eh, la luna, qué bonito Qué, qué pesados esos putos chinos, es ¿eh? verdad. ¿Yo un tío muy raro? No, el raro eres tú. A ella le gusta jugar. A ver qué son estos: ¿pedófilos o cómo? Tengo que ir a por ellos, ¿verdad? ¿Se me va a recargar la vida? ¿Se me va a recargar la vida? Creo que no. Sí, sí que se me va a recargar. Guay. Pues sale. A por ellos. A ver, a por el blanco por el primero que es el más duro No, no, no, control, control, control, control, control Au, que eso quema, coño Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ah, he dicho que a por el blanco el primero que es el más duro Pero es que los dos son durísimos Venga Joder, hermano Dejadme en paz, coño Oh, fuck Dios, qué bonito Atrás, atrás he dicho Atrás he dicho Atrás he dicho R2, control, control, control, control Venga, ratón 1 Pam Pam Ah, qué guay, ya está Ya me he quedado sin Dios Qué hostia le he dado Coge, coge espada, coge espada Coge una espada Coge una espada no, déjame en paz, déjame en paz Una, dos, tres Fuera Fuera Que estos se mueren de un golpe, pero los otros no Ya está, cárgame la espada, eso es Ya está, ¿no? Ahora sí eh, No conocemos el juego, pero nos está gustando un montón A mí la verdad es que no, sinceramente Sinceramente Si te gusta la película, eso todavía Pero es que el juego es muy repetitivo es muy repetitivo No hay una historia No hay una narrativa No hay nada Todo es PvP Y estos son demonios Y no sé ni por qué Toma O sea, si te gusta El, el, el simple hecho de pegar porque, porque pegar Sí Si no No Venga Además, los combos que haces A fin de cuentas Te vas haciendo todo el rato a ellos O sea, entonces es como Control, control, control He dicho Control, he dicho otra vez Venga uno, dos, tres Lo ha esquivado Esquivame, esta, pa Ratón uno, ratón uno Control, control, control, control, control Ratón uno, ratón uno otra vez Fuera Si te gusta lo que viene siendo pegar todo el puto rato Sí, si no pf, vete, vete olvidándote un poquito Además no tiene sentido No tiene interconectividad Yo entiendo el porqué Pero los videojuegos de películas no suelen ser buenos También hay que decirlo Y volvemos Obviamente a esto Y es Vienes aquí y haces otro capítulo Si te gustan los capítulos por separado, guay Si te gusta pegar todo el rato, spamar R1, guay Pero si no, ¿qué sentido tiene? Lo bueno es que el orden no es el, el mismo siempre Entonces como ahora me ha hecho este Y no sé cuál es el siguiente Lo selecciono al azar, supongo pero es como no tienen no tienen interconectividad. Te puedo dejar también el Señor de los años el Retorno del Rey. ¡Venga! Entonces, efectivamente, tal y como estaba pensando. Llevamos ya una hora y casi diez minutos de stream. Creo que vamos a ir dejándolo hoy por aquí. Eh, como review del juego, si esto es todo el rato así, uff. Uff, y explico por qué. Eh, Estos son bastantes horas de juegos Es cantidad de triple A's. Eh, es cantidad de hora de un triple A, vaya Esto pueden ser 30 horas de juego fácil Haciéndolo speedrun como hago yo eh, Speedrun como lo hago yo, vaya, ya me habéis entendido Pero esto pueden ser 30 horas de juego fácil Que no te puede saltar ninguna Y que van a ser repetitivas constantemente Porque cada nivel es repetitivo Y por lo menos este último ha estado dentro de Cabe Gracioso Porque tenía que moverme, no sé qué Me enseñaban alguna que otra cosa Pero antes, los otros dos que he tenido Los dos eran de lo mismo todo el rato Con los enemigos todo el rato eh, no no es, digamos, lo que se espera Yo creo que de este videojuego A fin de cuentas, ¿es un videojuego de la película? Sí, ¿es muy difícil de un videojuego de una película? También Pero si lo vas a hacer, hazlo bien, que diga yo <risa> Así que con esto Nos vamos despidiendo por hoy Gracias a nuestros patreons No, a nuestros suscriptores eh, Gracias a nuestros suscriptores Hay eh, otro plaza, habla Iván Eguía Charly Encinas, Marañón, Borja Arbosa, aquí presenta y Daniel Sendino. Eh, y con eso creo, creo que tenemos otro rótulo además. Que clavar, si no me equivoco. <risa> digo, digo, por dedos ya de paso. Eh, nos dicen, sigue siendo mejor que Matrix 4. Eso eso ya no te, no te lo voy a negar. Así que gracias a producción, a realización y control. Y no he podido leer, creo que ponía ochucaré, que la pantalla está suya, creo. Eh, creo. Lo cuento absolutamente todo. Me encanta esto. Gracias por estar ahí con nosotros y os traeremos más videojuegos muy pronto, más streamings muy pronto y más contenido de todo tipo en esta casa en que Digital. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.